Comisiones Obreras somos el Sindicato de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Hemos homologado el Plan de Igualdad que traía el Banco Popular y, además, hemos exigido y exigiremos la consecución y la adecuación de los objetivos comerciales al tiempo efectivamente trabajado para aquellas personas que están en reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares.